tripa, parece eso que anda en la piedra número pista! ¡Ah, pista! ¡Ah, número ¡Ah, acá ¡Ah, pista! ¡Ah, Vos, sí sí. sí? Aparte, estamos preguntando con tu vieja y, y Joaquín cuando quisimos borrarse. Hola <risa> a todo, eh! ¡Vamos sí, a los ¡Vamos pues. Lo lo tú, lo, tú, lo, lo, lo, lo acá, ¿no? No. <ríe>